Hola primos, ¿cómo están? Seguramente me recordarás del video anterior Y bueno, hoy te voy a enseñar cómo colocar la correa de tu cámara Canon EOS M50 O bueno, cualquier correa de cualquier cámara Fácil, sencillo y en 30 segundos Mentira, será en algo más de 30 segundos, pero será... Eh, bastante sencillo, empezamos obviamente vas a tener que tener una correa como esta así de lisa vas a tener estos dos ganchitos aquí los puedes ver que son un poquito más grandes con doble entrada y dos ligeros ganchitos con una sola entrada más pequeña obviamente tienes que tener una cámara da igual la cámara que sea Siempre cuando tenga su ganchito aquí y su ganchito acá. Iniciamos colocando los ganchitos grandes en nuestra correa. Una entrada y otra. Estiramos, perdón, estiramos y otro. Recuerden siempre ponerlo eh, de cara. Y enganchamos por aquí. y Ya está. Tenemos nuestros... Dos ganchitos colocados. Mucha atención, ahora sí, hablábamos de este ganchito, este otro ganchito, ¿verdad? Y hablábamos de nuestras pequeñas piezas que están aquí. Pues ahora vamos a introducir nuestra correa por el primer ganchito. Eso. Y vamos a introducir esta correa. Si se te cae el ganchito, no pasa nada, les pasa a los mejores, incluso está bien. Ahora estamos en una mejor ubicación, como ven la correa grande ya está puesta, introducimos nuestra correa, ponemos el ganchito y procedemos a introducir nuestra correa, por la correa mayor, completamente, y bueno, para la correa del lado izquierdo hacemos de mismo. misma para siempre tenemos que ver que esté de lado correcto así como la, la corbata volver a sacarlo y colocarlo bien eso es ahora sí. el ganchito nuestra correa de lado y volvemos a estirar Está terminado. Ya lo tenemos como ven bastante fuerte. Es algo bastante sencillo, pero bueno, espero que te haya gustado el tutorial. Si eh, también no puedes hacer nudos de corbatas, que es otro tema interesante, pues aquí te dejo un tutorial que te va a ser de mucha ayuda. Viense mucho, portense bien, trabajen fuerte y nos vemos prontito primo. Chao.